Esta sección del canal se llama El hostel más barato, viajando por el mundo Y estos videos los hago para que tú te hagas una idea De qué significa viajar con un hotel muy muy barato Ir a un hotel muy barato En este caso es Bangkok Y quiero que te des cuenta Si tú quieres viajar por un viaje largo y gastar lo menos posible Si te quieres meter en el hotel más barato ¿A dónde vas a llegar? ¿A qué te vas a meter? No, no vas a llegar a este huequito no, no, a ese no, a ese no, te voy a mostrar, es acá Este es el hostel más barato que encontré en Bangkok A ver, te hice una trampita chiquita No es el más barato, más barato Pero te voy a explicar por qué, en verdad sí es el más económico, ¿listo? Mira, es así En Bangkok hay hostels desde 100 bahts Dependiendo de la temporada, pero encuentras desde 100 bahts Pero el que encontré de 100 bahts que va súper lejos de la zona céntrica, de la zona de interés Es ir desde allá, hasta acá Ya no es el más barato Luego me moví a la zona céntrica Y en la zona céntrica El más barato estaba entre 120 y 130 watts Pero feo era, feo era feo No era chévere no incluía desayuno nada Y encontré uno de 150 watts en booking.com Y era este 150 watts y te incluye un desayuno Y un desayuno muy decente No el desayuno de galletitas y un té, no Como que te ponen verduritas, te ponen frutitas te... Uy, ya se están acabando, bueno, los huevitos que se están acabando Tostadas Arroz Con unas verduritas entonces si por 30 watts más tienes un desayuno que en la calle no baja de 60 watts pues ya está ganadísimo. Entonces lo metí en la lista del hostel más barato. Miremos las cosas que están chéveres del hostel, las cosas que están más o menos a considerar. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿listo? Ese es el hostel más barato que yo encontré en Bangkok. Tiene esta área común, está muy bonita, plan cafetería. La gente comparte aquí, hay puntos de conexión, tienes un buen internet, la gente trabajando. La barra de café con buenos cafés. Sí, la reception es súper nice, súper nice. Son súper amables. ¿Sabes qué? También tiene como que, bueno, lo que tienen todos los hostels, las ofertas de, de buses, turismo, te guían. Y además me gustó porque le digo, oye, pero no quiero tomar tour, quiero hacerlo por mi cuenta. Entonces explican qué busco gerto, entonces... El ambiente buenísimo. Los turistas, eso también está bien, los otros viajeros. Super amables también muy buena onda buena onda zapatos no entran al hostel se quedan abajo Dormitorios son así mira son lugares que hay camarotes en este caso hay un 2 3 4 5 6 7 son 14 camas y ahí es como que lo piensas no pero en realidad si el hecho de que tenga mucha gente y no te gusta tiene un lado positivo muy poderoso y tiene estas cortinitas mira que le dan esta sensación de privacidad suficiente en un ambiente compartido punto a favor muy limpio hay a veces gente haciendo videos en dormitorio Pero lo más divertido es que por ejemplo yo llegué Me tocó aquí, esta cama Y aquí había una chica francesa, aquí había un chico francés, una chica argentina Aquí había una peruana Hola, ¿qué dónde eres? Que no sé qué Ah, yo conozco a Perú, ¿qué tal? Grupo de amigos Y ya en la tarde estamos haciendo plan para salir El otro día nos fuimos a hacer un tour por allí Haces amigos muy rápido, ya tienes contactos Y ahí sucede la magia de los dormitorios y hay dormitorios femeninos, solo para mujeres. Hay chicas que pref no les gusta el dormitorio mixto, entonces. Seguridad, locker para tus cosas. Vamos para la terraza y les muestro rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Y ya sabes, si este video te gusta, no le des like. No, no le des like. A mí me molesta esos videos. Ay, si te gusta este video, dale like, no sé. Aburrísimo, aburridísimo. Con que te haya gustado te haya servido, suficiente. Este es el aterrazo Tienes ahí, la gente se instala, juega de cartas. Se relaja un rato, lee. Aquí estos chicos, por ejemplo, están cocinando en su cocina eléctrica china. Maravazo. Algunas personas lavan su ropa y la ponen acá. Tiene aquí una mirada, una mirada del Bangkok, Bangkok céntrico. Es la más espectacular, pero está bien, está bien. Tienes un ambiente libre. Baños, limpios, ponen slippers para que entres a los baños Duchas, inodoros, lavamanos, secadoras, detalles pequeños que ya te hacen la diferencia Hot shower, te ponen shampoos te recomiendo miles los otros videos de la sección El Hotel Más Barato Que voy mostrando en las diferentes ciudades Para que te hagas una idea de qué significa meterse en el hotel más barato Porque ya te digo, me he metido en los hoteles más baratos y Hay unos horrendos Y en otro me llevo unas muy buenas sorpresas Este fue el hotel más barato Bangkok Nos vemos después hasta el próximo hotel más barato Donde sea que esté Chao Ay, esperen, esperen, esperen. Antes de que me crucifiquen, cuando me digan, ah, yo busqué en internet y no estaba ese precio, sí. Todo ese sistema de hoteles en Bukin todo el tiempo cambia de precio. Ojo, este mismo hostel hace como 15 días estaba a 250 watts y me elegí otro. Pero como uno siempre está buscando, pues el mismo de pronto estaba a 5 dólares y lo elegí de una. Y así vas a ver un poquito, sube, baja, sube. La otra vez posté uno que estaba a 2 dólares y 70 en una isla de Tailandia. Yeah. Y después en la otra semana, porque era. La temporada de fiestas estaba a 15 dólares. Pasa permanentemente. Ojo. No digan que. Ah, que nos engañe y qué tal.